Muy buenos días a todas y todos. Eh, me da mucho gusto eh, darle la bienvenida a esta, eh, que es la última sesión de capacitaciones de la tercera generación del diplomado de inducción al buen gobierno para la cuarta transformación de este 2022 y es la quinta sesión de eh, capacitaciones del diplomado de la cuarta generación de este 2022. Entonces, bueno, les deseamos mucho éxito a quienes están ya eh, concluyendo eh, esta eh, este proceso y eh, mucho ánimo a quienes todavía nos van a seguir acompañando. También quiero saludar a quienes nos siguen por YouTube del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El, también estamos eh, transmitiendo a través del Facebook de la Escuela Nacional de Buen Gobierno Y esta es eh, una sesión muy muy especial Que además estamos llevando a cabo en colaboración con el Observatorio del Sur Global eh, Hoy tenemos a dos eh, excelentes expositores Servidores públicos, servidores populares, ejemplares Y también eh, militantes eh, de, de nuestra América. Así que eh, me da mucho gusto poder eh, eh, eh, dar, eh, estar este, este día eh, en esta sesión. También, antes de presentar a nuestra primera expositora, eh, me gustaría recordarles que en el marco de esta colaboración que tenemos con el Observatorio del Sur Global y también con... Otras eh, instituciones se van a llevar a cabo eh, la semana que entra, el, el, el día lunes, eh, en una sesión presencial, eh, se va a llevar a cabo un homenaje al Che Guevara, con la participación de, de Luis Suárez, eh, un experto cubano en eh, la vida de Che Guevara, y también experto en las... Eh, los movimientos eh, eh, de América Latina, eh, de las revoluciones, eh, procesos revolucionarios del siglo XX. Eh, y el día martes, eh, esto va a ser en el Faro Cosmos, eh, el día lunes 22 a las 19 horas, y están todas y todos invitados, y el día martes eh, 23 a las eh, 19 horas, eh, también eh, a través de nuestras redes sociales vamos a eh, llevar a cabo una sesión con Luis Suárez eh, sobre el CHE eh, como servidor popular. Así que, eh, bueno, es otra de las actividades que vamos a tener en, este, en el marco de esta colaboración con el Observatorio del Sur Global. Y ahora sí, me gustaría eh, pues entrar a la sesión de hoy, que como les decía, es un eh, tema muy importante eh, que tiene que ver con los procesos de integración eh, latinoamericana y con las eh, distintas formas de institucionalización eh, que se han ensayado y que se han impulsado eh, para la integración latinoamericana, ¿no? Entonces, eh, me da mucho gusto darle la bienvenida a Mariana Vázquez, eh, ella es profesora en la Universidad de Buenos Aires en integración geopolítica. Eh, entre 2003 y 2013 se desempeñó en diferentes funciones eh, en el gobierno de Argentina, en, te en distintos temas como integración regional, eh, institucionalización de la integración, negociaciones comerciales internacionales. Eh, en 2011 fue coordinadora general de, de Casa Patria Grande, que es dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina. Y en 2013 la presidenta Cristina Kirchner la propuso para desempeñar funciones en el Mercosur como coordinadora de la unidad de apoyo a la participación social del bloque. Órgano eh, a cargo del diálogo con organizaciones y movimientos sociales. Eh, tiene además una vasta producción académica, eh, destaca eh, su libro El Mercosur, una geografía en disputa. Eh, es coordinadora de diplomaturas universitarias, eh, como eh, son descolonización de saberes geopolíticos, eh, y, eh, geográficos y Cartográficos y eh, Soberanía e Integración eh, Regional en el Siglo XXI. Bienvenida compañera, eh, eh, te damos la palabra. Adelante Mariana. Bueno, el último título es el que realmente vale y el que más me, me halaga, que es el de compañera. Muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias al Instituto de Formaciones Morena por, por esta invitación, realmente, y a Carlos Viteri, o a Linda, que me la hizo llegar. Realmente me, me honra, me honra mucho estar hablando con ustedes y contribuir en la medida de las posibilidades, de mis posibilidades, a, a fortalecer debates que, bueno, desde mi perspectiva y de la perspectiva que compartimos, son... Son fundamentales en, en América Latina y el Caribe y tenemos que hacerlo juntos y juntas, ¿no? Pensarlo juntos y juntas. Eh, la conferencia se llama La pendiente unidad continental de América Latina de los tiempos neoliberales a los desafíos de las fuerzas populares. En la, en la propuesta que compartí con ustedes, pero para que sepan quiénes están participando, decidí dividirla en tres partes. Una primera parte sobre el contexto internacional, en qué, en, qué mundo, eh, sin ambición, en qué mundo estamos reflexionando hoy sobre la integración de nuestra región. Una segunda parte, muy breve, pero que tiene una cierta perspectiva histórica del pensamiento latinoamericano sobre la integración del ideal en América Latina y el Caribe de la unidad continental. Una tercera parte que es el caso del MERCOSUR, que es el que había conversado específicamente con ustedes, porque en algún punto entiendo que por la distancia se conoce menos, y es un caso que nos, que nos, nos permite ver algunos de los dilemas de, de la integración latinoamericana y caribeña, por un lado, y por otro lado también las disputas que se dan al interior de cualquiera de los procesos de integración que encare nuestra región, ¿no? entre distintos proyectos geopolíticos, económicos, de, de región, eh, sumamente en disputa desde, desde nuestra historia, ¿no? Desde nuestros orígenes como, como países independientes O para, por lo menos formalmente independientes Entonces eh, voy a empezar por ahí Saquen, no sé, acá sacamos el mate Allá no sé si será café, jugo de naranja o lo que fuera Pero <risa> preparémonos para, para conversar un poco Y después sobre todo lo más interesante para mí Para que podamos debatir lo primero que quiero plantear contundentemente, eh, y creo que por supuesto coincidiremos, es eh, la vigencia del proyecto histórico de unidad continental de América Latina y el Caribe. La vigencia, su relevancia estratégica, geopolítica, histórica en el presente. A lo largo de mi presentación van a estar de alguna manera implícitas, en este sentido, dos dimensiones. Una dimensión utópica de proyecto, de horizonte, de aquel camino hacia el cual, de aquel horizonte que se nos va corriendo, como dice Galiano, hacia el cual caminamos, por un lado. Y por otro lado, una dimensión profundamente pragmática, de por qué es importante para nuestra región que estemos integrados e integradas. Ahora, la búsqueda de esta unidad latinoamericana ha estado relacionada históricamente con la independencia y la descolonización, política, económica, cultural. Entonces, unidad y autonomía en nuestra región son ideales que desde mi perspectiva han representado y representan la utopía de una geografía que se subleva, que se revela. Y por supuesto que esto no es gratuito, ¿no? que esto molesta a los imperios de ayer y de hoy. La búsqueda del desarrollo también es un signo de una utopía que se subleva, de una geografía que se subleva. ¿Se subleva con respecto a qué? Se subleva con respecto al lugar económico, geopolítico, histórico que se ha pretendido dar a nuestra región ayer y hoy. América Latina tiene una larga tradición de pensamiento y práctica en relación con la cuestión de la integración regional, de la unidad continental, pero no deja de ser, como voy a repetir alguna que otra vez, un proyecto inconcluso, un proyecto que corresponde a nosotros y nosotras seguir construyendo, seguir militando, seguir tejiendo. Pero si bien el presente no carece de particularidades, los objetivos históricos del desarrollo económico y de la independencia política, de la autonomía, siguen vigentes porque aún no se han alcanzado. Entonces, si coincidimos en esto, la pregunta que tenemos que hacernos es entonces si la integración regional, si la unidad continental, continúan siendo el instrumento válido para alcanzarlos. y mi respuesta firme es sí, por supuesto, ¿no? Es importante recordar eh, entonces de nuevo que la idea de la unidad latinoamericana más allá de su componente, y el proyecto de unidad latinoamericana más allá de su componente utópico, tiene nunca perdido su componente pragmático o instrumental. Ahora, para responder a esta pregunta que ya adelanté mi sí, bueno, pero tenemos que fundamentar un poco eh, más allá de que como militantes entiendo que compartimos el convencimiento acerca de la... De la urgencia, en realidad, de hecho, de la unidad de América Latina y el Caribe. Me parece que es importante, en este presente, sin perder la perspectiva histórica, intentar comprender humildemente, como, como pequeñas pinceladas, cuál es nuestro contexto, y discriminar muy claramente, de nuevo, en la medida de nuestras posibilidades, las transformaciones estructurales que se están dando a nivel internacional de las correlaciones de fuerza, que sabemos los militantes, Siempre son coyunturales. ¿no? Entonces yo voy a empezar por esta primera parte para marcar algunas cuestiones de contexto que me parecen importantes pa para pensar hoy en esa pendiente unidad continental de América Latina y el Caribe. La pregunta sería entonces, ¿en qué contexto, en qué mundo estamos pensando la integración regional y la unidad continental de América Latina hoy? ¿En qué región estamos pensando la unidad ¿Es el mismo mundo, siquiera, que hace una década? Pensémoslo. Bueno, México claramente no, ¿no? Eh, por eso estamos aquí, también. ¿Es la misma región, siquiera, que hace una década? Vamos a hacer referencia a algunos movimientos que yo llamo medio en, en, en broma, medio en serio, movimientos de capas tectónicas profundas, que si bien son previos a la pandemia y por supuesto también al conflicto en Ucrania, se ven acelerados por estos dos hechos. Varios autores señalan que la crisis mundial de 2008 sería el momento en el cual situar el cambio estructural. Ya antes de la pandemia, a modo de ejemplo, el crecimiento de los países del G7, con posterioridad a, a, a la explosión de esa crisis en 2008, era inferior a de la gran depresión de la década del 30. ¿no? Entonces es, es claro que esta crisis estructural, desde la economía, estoy hablando en este caso, pero es mucho más, mucho más general, era previa a la pandemia que fue, fue llamada la disrupción económica más importante del siglo. ¿no? Pero aún así hay, hay, hay movimientos subterráneos que eran profundos y anteriores. Hay una autora, Rishi, que, que plantea que las, las expansiones financieras en todo el sistema son, de alguna manera, el resultado de dos tendencias, que me parece importante ver, complementarias. ¿no? Por un lado, una, una sobreacumulación sobre de capital, es decir, la dificultad que tiene el capital que no encuentra inversiones rentables en la producción y en el comercio. Y por otro lado, una intensa competencia entre estados por el capital. Y eso es, en otras palabras, o se expresa en otras palabras, como una fuerte disputa geopolítica. Y esto me parece importante marcarlo porque el ideal de unidad continental en nuestra región, en cada uno de sus momentos, siempre implicó una lectura geopolítica, una mirada de cómo estaba el mundo y de cuál era nuestro lugar en ese mundo y cuáles deberían ser las estrategias a partir de esa lectura geopolítica. Entonces, desde una perspectiva de lo que llamamos las teorías críticas de las relaciones internacionales, hace tiempo ya que estamos asistiendo a una crisis de lo que podríamos denominar una estructura histórica hegemónica. Es decir, un intenso y acelerado cambio estructural hacia formas no hegemónicas. Eso ya creo que no hace falta ser especialista ni en política internacional ni en geopolítica para ver... Que el mundo es un gran territorio global en disputa ¿no? eh, esa crisis tiene tres dimensiones, Y me van a dar un minutito que yo sí me voy a servir mi cafecito no sé en qué andan ustedes de paso me, me pueden decir por ahí si vamos bien, si, si está siendo claro bueno, estamos callados, espero que sí callados digo en, en el chat <ríe> espero que sí está todo eh, bien Está todo bien. Bueno, bien. gracias, gracias por responder. Bueno, la primera dimensión de esta crisis que llamamos hegemónica o crisis de estructura hegemónica es la dimensión material, la dimensión de la economía política. La crisis de lo que Dani Rodrik en algún momento, este premio Nobel de economía, teodoxo, llamó la hiperglobalización. En el momento de apogeo, también me sirvo café. Muy bien. A tu salud. En el momento de apogeo de esta hiperglobalización, había como dos tendencias muy fuertes y muy firmes, ¿no? Por un lado, por supuesto, favorecidas por previos cambios tecnológicos. La fragmentación de los procesos productivos, es decir, la producción distribuida a nivel global en donde fuera más rentable, ¿no? Cada, cada eslabón de la cadena donde fuera más rentable. La fragmentación de los procesos productivos y la liberalización comercial. Es decir, desde la perspectiva de las grandes protagonistas de esa etapa, a nuestro pesar, al culo que compartimos el pesar, las grandes corporaciones transnacionales, el escenario ideal era este, fragmentación de los procesos productivos y libre comercio para que todo fluya en función de los intereses de las grandes corporaciones, incluso el teórico crítico Robert de, la, de, la, de las relaciones internacionales, parte de los que estamos, en realidad, teniendo como marco teórico, Robert Cox, Gilpin, han hablado, de la corporación, de la constitución, corpora, de un constitucionalismo corporativo, ¿no? Un conjunto de reglas a nivel mundial, de, re, de, de regulación del comercio sobre todo, pero no, no solo, sino propiedad intelectual, etcétera, que si bien son escritas por los estados, representan los intereses de las corporaciones, ¿no? Esa es la, la etapa de apogeo de la hiperglobalización. Hoy vemos de distinta manera un retroceso en estas tendencias, que la pandemia del COVID-19 y el conflicto en Ucrania han reforzado, pero que no nace con la pandemia. Hay cambios tecnológicos que alientan dinámicas de relocalización productiva, automatización, integración de las cadena de de cadenas de valor en plataformas digitales, se habla de un agotamiento de la globalización como ciclo económico, de una nueva revolución industrial, y hablamos también, y esto tiene que ver con definiciones políticas, más allá no hay no no no coincido con ninguna interpretación que parta de un determinismo tecnológico la, ah. la discusión el debate la disputa es política incluso sobre qué hacer a partir de cambios tecnológicos no bueno, digo es un punto de partida para conversar eh, hablamos de mayor proteccionismo o proteccionismo selectivo de relocalización de empresas y de algo que me parece sumamente clave para pensar la unidad de nuestra región, que es concretamente, y muy claro, porque hay muchas tendencias que no son claras, pero esta sí lo es, que es la tendencia a una mayor regionalización, a la reconfiguración mundial a partir de regiones, por razones económico-comerciales, pero también por razones de seguridad. Y espero mucho que nos hagamos la pregunta sobre cuál es, qué pasa con nuestra región en su proceso de unidad continental y cuál es el lugar que quiere y va a ocupar o no a nivel global en un mundo que se está reconfigurando a partir de regiones en donde ningún país, ni siquiera el más grande o poderoso, o etcétera, En el caso de Sudamérica damos el ejemplo, ni Brasil, decimos por acá, eh, puede solo, ¿no? Por otro lado, y una, una pincelada nomás, una breve, un breve título, a la globalización en la versión occidental, que está en crisis, que de la que estamos en algún punto hablando, se enfrenta eh, lo que algunos llaman una nueva mundialización china, comandada por los grandes conglomerados que son estatales, subrayo rayo ¿no? a, a, a pensar, y por la política exterior multilateral dual de China, que por un lado participan las instituciones tradicionales creadas en la posguerra, funcionales a un mundo hegemonizado por los Estados Unidos, y a la vez va creando su propia institucional, institucionalidad. Eh, no sé si hay imagen y semejanza, pero eh, con cierta pretensión en ese sentido, ¿no? de una institucionalidad multilateral conducida por China. Entonces, la primera dimensión de esta crisis de, de estructura hegemónica es la dimensión material, económico-comercial. La segunda dimensión es la crisis de la institucionalidad multilateral creada en la posguerra. Uno de los rasgos centrales de esta etapa, lo vemos, como decía antes, no hace falta ser, ser especialista en este caso, es el desplazamiento y la difusión del poder es el cuestionamiento de la posición dominante de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, por ende, también la pérdida de legitimidad de las instituciones, como decía, creadas en la posguerra, en el marco de esta hegemonía. Sobreviven, pero fuertemente cuestionadas en su legitimidad y representatividad, fundamentalmente, entre otras cuestiones, porque no otorgan a los países emergentes, muchos de ellos, nuevas potencias medias, un lugar adecuado en la configuración institucional vigente para la demanda global y además el alcanzar consensos en esos marcos hoy es, en muchos casos muy difícil, en la mayoría de los casos casi imposible. Entonces hay un una tendencia al debilitamiento del multilateralismo, una balcanización de las reglas de juego y la gobernanza global. Un ejemplo de ello es la Organización Mundial de Comercio, ¿no? y su incapacidad para construir consensos acerca de regulaciones comunes para el comercio internacional. La tercera dimensión de la crisis es la crisis del marco de ideas de la hiperglobalización, ¿no? básicamente de la idea del mercado autorregulado y sus bondades, el denominado globalismo. Más allá de los discursos, la práctica demuestra que estas ideas están prácticamente colapsadas. Esto se da a su vez, como decíamos, en una fase de transición hegemónica, de disputa explícita en el marco del cual reaparecen los dilemas que no son ni un poquito, ni un chin, ni un poquito, eh, nuevos en América Latina, que tiene que ver con cómo se va a posicionar América Latina frente a un cambio en la distribución global del poder. ¿no? Lo vivimos... Eh, por ejemplo, del de Reino Unido, de Gran Bretaña y Estados Unidos, por estas partes del mundo, muy, muy claramente, hoy estamos asistiendo nuevamente a una reconfiguración de lo, del poder mundial y la pregunta y, y es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a posicionarse la región? ¿Va a posicionarse de manera conjunta? ¿O vamos a tener alineamientos eh, bilaterales o unilaterales subordinados, como nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Me refiero concretamente a la disputa entre Estados Unidos, potencia en declive, y China potencia evidentemente en ascenso. En el terreno económico esto ya es indiscutible, es secular, es inevitable, más allá de los esfuerzos de Estados Unidos, porque eso no sucede. Eh, incluso se suele afirmar que este cambio de poder ha sido empujado por la propia globalización, porque en la medida en que la liberalización comercial incluyó, por ejemplo, a China, como hoy el principal defensor en el mundo del libre comercio, bueno, eh, la entrada de China en la globalización con sus particularidades y lo que eso implicó en el crecimiento de China, hoy pone en jaque esa misma globalización. ¿no? Entonces... Eh, Ah, quiero leer quiero, hacer una, quiero leer algo aquí, me, me voy a poner mis anteojitos, eh, que me parece, para amenizar un poquito, que me parece interesante compartirlo. Es una cita eh, de Kiao Liang, un general chino retirado y teórico militar que tomé del trabajo de un colega argentino, Gabriel Merino, esto es de 2020. Este general chino dice algo que, que me parece interesante que pensemos. No es la primera vez que el hombre se enfrenta a una pandemia y no todas las epidemias provocaron un cambio tan significativo, ¿no? Para cualquier cambio, dice Keurian, la causa externa es el factor desencadenante y la causa interna es el factor decisivo. Esta epidemia es solo la gota que colmará el vaso de este ciclo de globalización y la fuerza motriz que lo impulsa. Bueno, podemos, podemos pensar, ¿no? Esta nueva etapa tendría como tendencias principales de este colega Gabriel Merino, del que tomo esta cita, también lo plantea de esta manera y me parece interesante compartirlo, como tendencias principales. Primero, el ascenso de Asia-Pacífico y de China en particular, el declive relativo de occidente, del occidente geopolítico y de Estados Unidos en particular, tres, la configuración de un mundo multipolar con rasgos bipolares, y cuatro, las crecientes contradicciones entre el norte y el sur global. Y me animo a decir, al interior del sur global, no solo contradicciones, sino asimetrías. Países emergentes, puede ser Argentina y puede ser China, pero no necesito explicar aquí que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? ni de la misma situación, claramente no. Entonces el resultado, dice este colega Gabriel, es la mundialización y generalización de una guerra Híbrida fragmentada, guerra comercial, guerra financiera a través de sanciones y bloqueos, guerra de información, guerras en distintos escenarios, combinando formas regulares con irregulares, etc. Estos eran los, los elementos que me parece importante tener un poco en cuenta como marco para pensar la cuestión de la integración regional. En cuanto al contexto regional, yo lo definiría en dos palabras o en dos expresiones. La, la desintegración económica y la fragmentación política. No es un contexto feliz, ¿no? Eh, hoy es una foto. Por supuesto, desde las militancias siempre estamos haciendo todo para que esa película sea mucho mejor que la foto que estamos viendo hoy, ¿no? Y el desenlace de la película sea mucho mejor que la foto que estamos viendo hoy. Pero la foto es esta, ¿no? Eh, la desintegración económica y la, y la fragmentación política. Aquí me parece de nuevo que es muy importante poder, para poder proyectar, eh, diseñar estrategias, diferenciar claramente tendencias estructurales de correlaciones políticas. La integración regional está perdiendo materialidad en nuestra región, esta es una cuestión estructural en Sudamérica, en los países del Mercosur, esto es bien evidente desde 2011, es decir, que el comercio entre nuestros países tiende a disminuir uno de los factores que explica esto, por ejemplo, es la presencia de China en la región, que es desestructurante, que es desintegrante de nuestra región. Eh, y no es un dato menor, y no es un dato meramente cuantitativo, porque nuestra región es aquel lugar del mundo al cual exportamos todos, cada uno de nuestros países en gran medida, eh, productos con mayor valor agregado que al resto del mundo. Eh, si los productos con mayor agre valor agregado implican mayor mayores niveles de empleo, tienen bueno, contenido tecnológico otras posibilidades en un sendero de desarrollo que no tiene la mera exportación de productos primarios sin, sin agregación de valor ¿no? Entonces no es un dato menor que como fuerzas populares progresistas es preciso encarar urgentemente esta desintegración económica de nuestra región con, con medidas de política industrial coordinadas muy potentes muy articuladas y muy conscientes de, de la importancia de avanzar en, un, en, este, en este sendero común. Y la fragmentación política, bueno, es evidente, ¿no? Las derechas en el poder son, son y han sido, sobre todo en esta última etapa, eh, militantes de la desintegración política e institucional de nuestra región. En el caso de Sudamérica, bueno, eh, han intentado desmantelar... Eh, Muchas conquistas que ha tenido el Mercosur, que voy a mencionar después, en la etapa de los gobiernos populares, han desmantelado la UNASUR y le han quitado valor estratégico o valor sin apellido a la CELAC. Hoy estamos en una etapa que con nuevos gobiernos populares podemos retomar un sendero desde la presidencia protémpora mexicana, ustedes lo saben, la CELAC, volvió a tener esa, esa jerarquía política internacional y regional y en cada uno de nuestros países, en la medida de, de, de que haya gobiernos afines que debe tener, se está buscando fortalecer, hay, hay intentos de, de institucionalizar más fuertemente la CELAC, que, que inició la presidencia pro tempore mexicana y va a continuar la presidencia pro tempore argentina, está continuando la presidencia pro tempore argentina. También hay una decisión firme, aparentemente, de reactivar la UNASUR, eh, y eso es, es, es muy auspicioso, pero la, el desmantelamiento fue muy duro, y por supuesto, como sabemos, eh, lo que se construye en 15 años se puede desmantelar en dos meses, ¿no? Entonces, nuevamente, desde nuestras fuerzas populares estamos buscando reconstruir eso, en una situación diferente, por lo menos eh, por aquí, que es que tenemos mucha memoria de lo que se hizo en la década de los gobiernos populares, en lo que sí se pudo hacer, que fue mucho y muy bueno para nuestra región. Entonces, eh, eso es bueno para la autoestima, ¿no? Podemos volver a hacerlo porque lo acabamos de hacer, y lo vamos a volver a hacer. Pero la situación, por supuesto, es muy compleja. En este escenario internacional, que sí me respondo a la pregunta que hice al principio, no es el mismo que hace 20 años o que hace 10 años. Entonces, hasta aquí eh, la cuestión de lo que quería compartir relativo al contexto. Algunas cuestiones que tienen que ver más conceptuales o históricas con, con este tema de, de la unidad continental en los ideales y las experiencias de nuestra región. Hay algo que me... Me, hasta me alegra, me, me conmueve poder destacar en, en este tipo de charlas. Y es que el ideal de la unidad continental ha sido una constante a lo largo de la historia de nuestra América, de nuestra región, particularmente en la América Hispana. Esta persistencia de este ideal de unidad continental, cíclica pero no por ello menos profunda e intensa, es una particularidad de nuestra región que no parece reproducirse en otras latitudes con esta fuerza. Y esto es acervo nuestro, ¿no? Este ideal arraigado profundamente en nuestros pueblos, que con todos los intentos de imperios y algunos oligarcas locales de, de, de desarmarlo, sigue vigente y sigue teniendo fuerza y se reactiva en determinados momentos históricos. ¿no? Esto es una particularidad de nuestra región, que, que es muy bella y también muy potente. Y más que desplegar una lista maravillosamente extensa de nombres y experiencias, ¿no? yo hablo de Nuestra América, ahí ya está presente Martí, pero son muchísimos y muchísimas los nombres que podemos que pueden dar cuenta de este pensamiento latinoamericano sobre la integración, más que ir por ese lado, eh, quisiera destacar lo siguiente. En primer lugar, bueno, la propia persistencia de este ideal y de los intentos de que devenga realidad efectiva. Nunca abandonado, inconcluso, pero nunca abandonado. En segundo lugar, el proyecto antiimperialista que presupone el ideal de unidad continental en América Latina. En todas las épocas, en el siglo de la gran gesta de la independencia, frente a imperialismos europeos, posteriormente frente al imperialismo estadounidense, el imperialismo de un país que, y esto también caracteriza a nuestra región, el imperialismo de un país que coexiste geográficamente en la misma geografía con América Latina y el Caribe, y para el cual, por supuesto, ya sabemos, esta, esta región es vista como un patio trasero, lo sigue, bien, lo sigue, lo sigue siendo, por supuesto, eh, incluso en esta etapa de declive de Estados Unidos como, como, potencia, como potencia hegemónica. En tercer lugar... Este, este, este ideal de unidad de nuestra región ha, estado histórica, ha tenido históricamente dos objetivos principales, que yo mencioné al principio. La verdadera independencia de nuestra región, que implicaría romper con un estatus colonial inicialmente o semicolonial con posterioridad, en primer lugar, es decir, primer objetivo, la independencia, segundo objetivo, el desarrollo, el desarrollo de nuestra región. En cuarto lugar, que este pensamiento para la unidad continental presupone en cada momento, como dije antes también, una geopolítica particular. Los padres y madres de la unidad continental, quienes han pensado, quienes han militado, quienes han luchado por la unidad continental, como dije al principio, siempre estuvieron compartiendo una mirada geopolítica del mundo un análisis de las configuraciones de poder mundial y regionales, y tomaron definiciones estratégicas de acciones y alianzas a partir de ellas. Y esto es importante, ¿no? Cuando volvemos a pensar, lo estamos haciendo ahora entre compañeros y compañeras, en la unidad de nuestra región tenemos que tener esa lectura. Lo más aguda, lo más rigurosa, lo más cercana a la realidad posible. El mapa nunca es el territorio, pero tratemos de acercarnos. Un, un colega uruguayo que se llama Andrés Rivarola Puntigliano caracteriza las distintas etapas de este proyecto como geopolítica intuitiva en el siglo XIX, geopolítica del desarrollo en el siglo XX a partir del pensamiento de la CEPAL, pero no solamente, también de dirigencias políticas empresariales eh, de trabajadores y trabajadoras, etc., y una geopolítica estratégica ya también en el siglo XX, ¿no? por, esto, por esta geografía de, de acá bajito del sur, del sur del sur, eh, esa geopolítica estratégica fue central en el pensamiento de Juan Domingo Perón, ¿no? desde Argentina, pero para Sudamérica. Frente a, esto, eh, frente a esto, a este proyecto de unidad emancipatorio, con, con objetivos emancipatorios, hay una disputa permanente con una mirada y experiencias desde el, desde el, desde el neoliberalismo, ¿no? Una, bueno, una disputa permanente con una mirada y experiencias desde el liberalismo inicialmente y desde el neoliberalismo después, cuyo, con, con que disputamos el proyecto, con la cual disputamos este proyecto, cuyo resultado siempre es una profundización de una inserción económica internacional subordinada, periférica y dependiente, y una pérdida de soberanía política. Esta disputa está, esta contradicción, esta disputa de proyectos ha atravesado toda nuestra historia, y ha atravesado también a las diversas experiencias de integración en una configuración casi que pendular. ¿no? Yo voy a hablar después del Mercosur neoliberal, el Mercosur de los gobiernos populares, el Mercosur de la restauración neoliberal, hoy el Mercosur en disputa, pero también ha ocurrido en el, en el Pacto Andino, luego Comunidad Andina de Naciones, en el Sistema de Integración Centroamericano. Cada uno de nuestros procesos de integración ha tenido eh, casi que enquistada esa disputa que nunca se ha resuelto, porque además son disputas nacionales, ¿no? Un, un proyecto más liberal de inserción subordinada, un proyecto más desarrollista, podríamos llamarlo así para, hacer, para decirlo rápido. Entonces, hasta aquí eh, lo que yo pensé como... La, etapa, la la parte introductoria de la charla. Fue un poco larga para esa introducción, pero la, la parte introductoria, digo, donde, donde planteamos algunas cuestiones del contexto internacional por un lado y de la, de, de la historia de las ideas, si se quiere, aunque muy rápidamente y a vuelo de pájaro, eh, por otro lado. Ahora sí voy a entrar al caso del Mercosur. Espero que no se aburran, sé que es un, proce un proceso de integración más lejano, por eso entendí que era, que era interesante tal vez conocerlo como una experiencia espejo para, para pensar eh, las subregiones que tiene América Latina y el Caribe, y la integración en otros territorios. Y después volvemos a juntar todo y tratar de hacer alguna reflexión para compartir eh, y para empezar el debate sobre todo. El MERCOSUR... En 2021 cumplió 30 años. Fue fundado en el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela entró en, jul en, en 2012. Fue suspendida en 2016 en una violación aberrante del derecho del Mercosur por parte de las, de las derechas en el gobierno. Macri, Temer de Bolsonaro, pero estaba temen en ese momento. Eh, en fin. Entonces, esto más que nada para que tengan claro cuáles son los países que lo conforman. La suspensión, que es ilegal de Venezuela, incluso así no quita a Venezuela el estatus de Estado parte, más allá de que las derechas no lo reconocen. Venezuela sigue siendo Estado parte del Mercosur. Eh, entonces, en 2021 el Mercosur cumplió 30 años. Este aniversario en algún punto nos obligó, nos sigue obligando a un balance que no carezca de perspectiva histórica, al tiempo que busque comprender los contextos geopolítico y económico en los cuales la integración en estos años se ha ido dando, así como las características que asumió en cada una de sus etapas. La verdad es que en estos 30 años del, del Mercosur, piensen 1991, 2021 o este año 2022, se han movido tremendas, ha habido tremendos movimientos de capas tectónicas, geopolíticas, económicas a nivel mundial, ¿no? No han sido años así como tranquilitos, no sé si los hay en realidad en la historia, pero estos claramente no han sido tranquilitos. Piensen que en los orígenes del Mercosur, 1991, la implosión de la Unión Soviética, Hoy, 30 años después, la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, primero, y montado sobre esa realidad, el conflicto en Ucrania, en el marco de disputa hegemónica que es anterior, y va a continuar. Es en ese contexto en el que estamos reflexionando hoy, comparto con ustedes esta reflexión, sobre los 30 años del marco sur. Pero vamos a empezar un poco, entonces, por los orígenes. Eh, aquí hay una relación clave en Sudamérica entre los procesos de democratización y el proceso de integración regional. Coinciden en la última ola a mediados de los 80. Y esto no es casual por muchos factores, pero también porque las dictaduras militares coincidían en lo que yo llamo una geopolítica de patria chica, muy implantada desde el norte, desde, desde otros lugares, para la cual el principal enemigo era el vecino. Esto solo se logró desmantelar contundentemente en nuestra región con el, la recuperación de las democracias después de las dictaduras militares. Y la integración y la cooperación comenzaron, incluso también con el objetivo político claro de fortalecer y consolidar las democracias, comenzaron primero en acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil, Argentina-Uruguay, Brasil-Uruguay, Paraguay llegó más tarde a la democracia, Stroessner se fue mucho después a la dictadura paraguaya pero bueno, luego se sumó Paraguay, pero repito, es indudable que el fortalecimiento de la democracia reconquistada se encontraba entre los objetivos principales del hecho político de la integración, y esto me parece importante destacarlo y también destacar la idea de la integración como fenómeno político. Para las posiciones más de derecha, neoliberales, la integración es una mera cuestión comercial, general subordinada, pero además exclusivamente comercial. Para las fuerzas políticas populares progresistas, la integración es un hecho político, es un proceso político, un objetivo político. Asimismo, las primeras, vuelvo al Mercosur, bueno, a la integración en Sudamérica, las primeras conquistas de la nueva ola integracionista tuvieron que ver justamente con eso, con su contribución con la consolidación democrática, por un lado, y con algo sumamente valioso que tiene Sudamérica, pero que tiene toda nuestra región y que esperemos que se fortalezca con el gobierno de Petro en, en Colombia, que es que nuestra región es una zona de paz. Y esto hoy parece ser casi una excepcionalidad geográfica. ¿no? Entonces, por supuesto, la integración, desmantelando esas geopolíticas de patria chica, estas hipótesis de conflicto entre vecinos, contribuyó mucho a la consolidación de la democracia, pero también de la región como zona de paz. Creando un espacio de concertación política con base en la, en la, como base para la estabilidad regional. El MERCOSUR, sin embargo, el MERCOSUR fue creado en 1991. No eran los gobiernos que habían llegado, los, o las fuerzas políticas que habían llegado al poder con la restauración democrática, eran las fuerzas políticas que habían llegado al poder con eh, la hegemonía neoliberal. En el caso de la República Argentina, era el gobierno de Carlos Saúl Menem. El MERCOSUR fue creado en el año 1991 en el marco de un cambio geopolítico global que transformó, sabemos, vastas regiones del mundo. ¿no? La caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, el imperio de lo que por entonces, por lo menos yo enseñaba economía internacional, en aquel momento lo llamábamos el pensamiento único, ¿no? el, el neoliberalismo. Y en América Latina y el Caribe, lo hemos padecido todos los países, así que no va a ser una novedad para ustedes, el consenso de Washington. Esos eran algunos de los elementos que se destacaban en el mapa de aquella época, en aquella etapa. La creación del MERCOSUR, sin embargo, tuvo y tiene una relevancia histórica, simbólica, económica y geopolítica indudable, incluso independientemente del pensamiento y los objetivos de sus neoliberales fundadores. Sobre todo en, en dos sentidos. Por un lado porque aunque hoy parezca increíble, hasta ese Mercosur neoliberal que muchos cuestionamos desde sus inicios porque queríamos otra integración, era una señal de autonomía vis-à-vis -vis la potencia de la época, o sea, Estados Unidos. Estados Unidos, en archivos desclasificados no hace tanto, expresó claramente que se les había escapado la tortuga, decimos acá, que cómo no había podido evitar la creación del Mercosur. Es decir, que incluso ese Mercosur tan neoliberal que muchos criticábamos era un, una construcción, una cierta unidad regional que Estados Unidos veía como algo contrario a sus intereses. Por un lado. Y por otro lado, porque eh, la creación del Mercosur termina con lo que yo llamo la lógica de Tordesillas, que fue aquel acuerdo que que dividió nuestras tierras entre las tierras que eran portuguesas y españolas, ¿no? Y eso siguió, nos independizamos, formalmente nos independizamos, y esa, esa, esa diferencia, esa disputa, eh, bueno, esa, esas eh, ver al otro como ajeno y hasta enemigo, continuó hasta las democracias de los 80 del siglo pasado. Entonces el Mercosur logró consolidar eso. Y eso es el fundamento, la unidad entre eh, Brasil y Argentina, concretamente, o Brasil, y la hispanidad es central desde el punto de vista geopolítico para garantizar otro destino para nuestra región. Entonces el Mercosur, incluso a pesar de sus fundadores, tuvo, tuvo esas consecuencias. Pero, por supuesto, estábamos en, el, en la década neoliberal, ¿no? avasallante eh, parecía que no había otra cosa. Bueno, acá, por supuesto, nos, los gobiernos decían que no había otra cosa, que era el único camino, que no, no. las políticas del consenso de Washington eran la las únicas políticas posibles para entrar a la globalización, se decía en aquel momento. Bueno, Entonces, en ese contexto eh, bastante avasallante, del, del peso del, del neoliberalismo y la hegemonía de Estados Unidos, lo siguen diciendo en México, acá también, acá también, pero bueno, en, en el discurso no, no son muy originales, ni tampoco muy creativos, eh, ¿no? venimos diciendo lo mismo. Lamento que algunos comentarios veo y otros se me pasan, veo que hay un montón y me encantaría muchísimo leerlos, pero es como que leo y hablo y no puedo ver a la vez el chat, pero cada tanto veo alguno ojalá después pudiera... Pudiera ver todos, me encantaría. Bueno, si no, van, van a levantar el micrófono y van a hablar. La primera década del Mercosur tuvo la impronta de la época. No hay cómo. Eh, se trató de una integración que jerarquizó políticamente el libre comercio y los mecanismos de mercado. Yo lo llamo, para que sea más claro, integración de mercado. ¿no? El mercado distribuye quienes ganan, quienes pierden, cómo nos integramos eh, en, un, en un marco de... Eh, uno de los elementos del consenso de Washington, la apertura comercial indiscriminada, el regionalismo abierto, que llamamos, nos abríamos entre nosotros mismos, pero a la vez nos abríamos, si bien el Mercosur tuvo una unión aduanera, que eso hace una diferencia, pero igual eh, los países del Mercosur entraron en los 90 a la Organización Mundial de Comercio consolidando aranceles muy bajos. Es decir, era parte, había como una, una relación ¿no? entre las políticas de inserción internacional de los países, propias de la época, de apertura comercial, más el proceso de integración, más la inserción al mundo. Se hablaba de building blocks, ¿no? De un proceso escalonado, pero el destino era la liberalización del mundo mundial. <risa> bueno, ese era, era el MERCOSUR de los noventa. Eh, la integración era un instrumento más de la aplicación de las políticas del consenso de Washington, y se, se expresó en, en, en tres sentidos. En la economía política de la integración, en su andamiaje jurídico e institucional, que como les debe pasar a ustedes, aún hoy nos cuesta desmantelar, ¿no? durante décadas de gobierno, una década y un poco más, de gobiernos populares, nos costó desmantelar ese andamiaje jurídico e institucional creado en el neoliberalismo, y también en cómo se pensaban las dimensiones no económico-comerciales de la integración, básicamente como subsidiarias, como toda la, la época. ¿no? Ahora, el segundo título es La segunda década del Mercosur. Mi título aquí es Cambio Político e Integración Regional. Alcances y limitaciones. La segunda década del Marcosur. ¿Eh? Permitan que concluya la ponente. <risa> Yo no puedo leer todo igual, así que ya me enteraré. Si hay algo urgente, alguien me va a avisar. La segunda década del Marcosur. Yo la ubico entre 2003 y 2012, encontró a, a este esquema de integración, por supuesto, en un contexto de cambio político sustantivo en los estados, parte y en la región. Ese cambio político, se, cambio de ciclo, se, inauguraría con la, se inaugura con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela en 1999. Venezuela no formaba parte del Mercosur en ese momento, entonces, eh, concretamente en los estados parte del Mercosur, ese cambio se inicia con la llegada de Lula da Silva, en enero, que esperemos vuelva pronto, en enero de 2003 en Brasil, y eh, Néstor Kirchner en Argentina, que asume el 25 de mayo de 2003 también, y luego, bueno, otros países, ¿no? Tabaré Vázquez en Uruguay primero, bueno, Lugo después en Paraguay, y así. Aquí, en esta etapa... La integración regional recuperaba su sentido político, ese sentido que digo que con los neoliberales no existe, ¿no? El sentido político de ampliar los, los espacios de autonomía en la inserción, eh, para la inserción internacional de nuestros países y también muy clave en esa época, fortalecer la democracia en un sentido más sustantivo. Y se reflejaba también en el bloque en el proceso de ampliación de derechos que tenía lugar a nivel de cada uno de los países. Algunas imágenes de cómo, cómo se proyectaron estos cambios políticos, que eran procesos políticos nacionales, aunque concebidos latino, como latinoamericanos, que ¿no? haremos proyectos políticos, eh, cambios, ciclos políticos muchas veces coincidentes. Eh, ¿Cómo se proyectaba eso en la integración? Bueno, en primer lugar, en el Mercosur, se transformaron los objetivos políticos de áreas de integración que ya existían. Les doy un ejemplo. En los 90... Eh, no solo se hablaba de comercio libre comercio, de comercio de bienes, etc. También había acuerdos en otros sectores de política, acuerdos de, de, entre los países del Mercosur, por ejemplo en el sector de salud, casi desde los orígenes del Mercosur, pero ¿cuáles eran los acuerdos en el sector de la salud entre los estados parte del Mercosur en los 90? Básicamente, desregular normas nacionales para la libre circulación de bienes, eh, medicamentos, cosmética, etc. Los acuerdos en la etapa de gobiernos populares cambian completamente de objetivos. Por eso digo, el objetivo principal es el derecho a la salud. El objetivo principal lleva a los gobiernos, y lo dijo Petro en el discurso de Asunción, porque esos acuerdos se, se proyectaron luego a la UNASUR. Él habló de las compras públicas regionales de medicamentos, de la pulseada con los laboratorios que llevamos conjuntamente para garantizar y facilitar el acceso, de los estudios de las, las, Ay, no me sale la palabra. Bueno, las de, los determinaciones sociales de la salud, de los determinantes sociales de la salud. Es decir, lo que quiero decir es que si bien el sector sanitario del Mercosur en, el 2000, en, en la década de los 90 existía, los objetivos políticos de los gobiernos populares para cada una de las áreas que se habían creado previamente cambió su, de manera sustantiva. En segundo lugar, en el MERCOSUR se, se amplía la integración a nuevas áreas de política que no existían en los 90. Doy ejemplos, derechos humanos, agricultura familiar y campesina. La agricultura familiar y campesina no existió para los acuerdos del MERCOSUR de los 90 y son cientos de millones de familias implicadas en los países del MERCOSUR. Es soberanía sanitaria, es, es identidad cultural, es arraigo al territorio. Para el MERCOSUR de los 90 solo existían las grandes en el sector agrí, agrícola. Una institucionalidad afín a los nuevos objetivos, a modo de ejemplo, se creó el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, la Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR, que, me, que tuve el honor de coordinar durante los únicos tres años que existió, porque fui la primera coordinadora y la última, porque los gobiernos de derecha que vinieron después no tenían ninguna intención de dialogar con las organizaciones y movimientos sociales del MERCOSUR. Entonces, en tercer lugar, y algo que nos, que nos involucra a todos y todas, en el caso del MERCOSUR, eh, hubo un cambio de posicionamiento de los estados Parte a partir de los gobiernos populares en las negociaciones internacionales. Y eso se expresó concreta, concretamente en la muerte del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, propuesta por Estados Unidos en la cumbre de Mar del Plata, en Argentina, en noviembre de 2005. Es decir, este cambio en el MERCOSUR enterró al ALCA, al proyecto hemisférico de Estados Unidos de crear una zona de libre comercio hemisférica. Eh, por último, en esta etapa a partir de razones fundamentales, bueno, ahí tendría horas para, para contar, ¿no? Pero bueno, eso es solo un, un casi, casi títulos estoy contando. Por último, en esta etapa y, a, a, a, y debido a razones fundamentalmente históricas, geopolíticas y estratégicas, tuvo lugar la primera ampliación del bloque a la República Bolivariana de, Mer, de Venezuela en el año 2012. Al, Alal -al que Aladi, alguien me preguntó Alal ah, que es 1960, Aladi 1980, no sé hablar de eso, pero si quieren después lo conversamos en el, en el debate y otras cosas que, que no veo, pero bueno. Ahora es preciso y esto para pensar también no solo la integración en el Mercosur, sino cómo vamos a pensar la integración hemisférica, hemisférica no, perdón, la integración de América Latina y el Caribe desde desde el continente, desde la CELAC, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas, no? Un lugar especial en este análisis me parece que hay que dar a la economía política de la integración, la integración económica. Se trata de un área del MERCOSUR en la cual el cambio político tuvo menos impacto. No logramos una transformación sustantiva en el modelo de integración económica. No logramos avanzar hacia un proyecto de desarrollo regional. Eh, y esto no es algo menor, ¿no? La integración económica es sumamente, sumamente importante. La mesa Mercosur no tuvo los consensos necesarios para avanzar en esta dirección. Y a partir de la crisis de 2008 y su coletazo en 2011, la salida individual, la verdad, basada en una histórica práctica de excepcionalidad en relación con el mandato de una política comercial común, fue creciendo. Es decir, lo que quiero decir es que los problemas en el mercosur a partir de la crisis de 2008 y 2011 a partir de la crisis de 2008 fueron aumentando se, se profundizó un, una mayor desintegración económica y no hubo una respuesta común sino una respuesta más bien de un sálvese quien pueda nacional algo así pero yo digo ¿no? desde la perspectiva de la mirada geopolítica que planteamos al comienzo a mí me parece relevante señalar que, si bien el bloque no logró un proyecto de integración económica alternativo, fue lo que yo llamo una geografía en resistencia. En la medida en que no tomó el sendero de acuerdos de libre comercio bilaterales y asimétricos, que caracterizó la inserción económica internacional de gran parte de los países de la región, en realidad iniciado mucho tiempo antes por el NAFTA o Telecán, ¿no? ustedes saben mucho más que yo de esa historia, eh, todo ese sendero, de, de integración a partir de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con otros países, eh, con la Unión Europea y en el caso de Chile, por ejemplo, con el mundo y sus circunstancias, no fue un sendero que tomaron los países del Mercosur ni Venezuela ni Bolivia, que hoy es un país en proceso de ingreso al Mercosur. Un punto de inflexión en este centeno de mayor autonomía, más allá de la no exento de tensiones y contradicciones entre los estados partes, de matices, etcétera, un punto de inflexión clave que tu, fue el, el golpe de Estado a Fernando Lugo, que tuvo lugar en Paraguay en 2012. Eh, Lara Castro, canciller de Lugo, cuando con posterioridad al golpe salió a hacer una recorrida... Eh, denunciando el golpe en, en los países de la región estuvo en Argentina en algún momento y planteó, este no es un golpe al gobierno de Paraguay, este es un golpe a la UNASUR ¿no? al, al proyecto de integración autonómica con determinadas formas en el MERCOSUR más ampliado a 12, a 12 países en, el, en la UNASUR pero lo que él quería decir es que tienen un fuerte componente geopolítico de frenar eh, la mayor autonomía de nuestra región. ¿no? Y esto tuvo consecuencias eh, fuertes en el MERCOSUR. A partir de allí, se inició un proceso que podemos denominar de restauración eh, política y de reintento de implantar al neoliberalismo en la región y particularmente en el MERCOSUR. Fue el, en el MERCOSUR tuvimos tres eh, golpes que, que iniciaron un sendero de restauración conservadora y neoliberal. El golpe de Estado en Paraguay en junio de 2012, el golpe en Brasil en septiembre de 2016 a la presidenta Dilma Rousseff, y lo que yo llamo golpe institucional regional, que es eh, la expulsión o la suspensión ilegal violando el derecho del Mercosur y el derecho internacional público de la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur. En, en la historia trágica sudamericana, por lo menos, no me animo a ir más allá en, en geografía, los golpes de Estado siempre tuvieron detrás eh, un proyecto de subordinación económica y exclusión, y lo mismo aconteció en nuestra región en el Mercosur, o sea, a nivel regional, porque el Mercosur viró a partir de estos golpes, y me parece importante señalar que muchos cambios que tuvieron luego lugar en el Mercosur no tienen legitimidad democrática porque fueron paridos a partir de esos golpes institucionales y del resquebrajamiento del Estado de Derecho o directamente de la democracia como régimen político en algunos de los países de la región. Y ese sendero tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones, con un alineamiento geopolítico con Estados Unidos, la creación posterior del Grupo de Lima, también pedido por Estados Unidos, para acosar y aislar internacionalmente a Venezuela. Y por otro lado, desde el punto de vista del proyecto económico de integración, empresa, empieza a primar en, en los países que sufrieron estas interrupciones o estos golpes institucionales, una mirada de apertura comercial, de comenzar a negociar acuerdos de libre comercio profundamente asimétricos y desde mi perspectiva perjudiciales para nuestros países. Esto se dio... A partir del golpe de Estado en Paraguay y Brasil, y a partir del triunfo vía electoral de Mauricio Macri en Argentina. Y esto fue, llevó a un sendero nuevo, pero apalancado por eh, la ruptura de la institucionalidad democrática. Y por supuesto, eh, desmantelaron la UNASUR y quitaron valor a la CELAC. Por último, para los gobiernos de derecha, las dimensiones social, ciudadana y autónoma de la, de la integración constituyen un pesado lastre del que había que desprenderse para recuperar el sendero originario de los 90, neoliberal, de jerarquización exclusiva del libre comercio. Se trató de una etapa en la cual hubo intentos de desmantelamiento de lo conquistado. Hoy estamos en una etapa muy compleja donde el Mercosur tiene tres gobiernos de derecha, y neoliberales, Venezuela está suspendida y Argentina tiene un gobierno popular que tiene posiciones, por supuesto, absolutamente contrarias a las de sus socios. Por eso, eh, la situación es realmente muy tensa, creo que es la más tensa desde la recuperación democrática, fundamentalmente porque el binomio fundante, el binomio Argentina y Brasil, no tiene diálogo político y está absolutamente opuesto, antagónico, en relación a qué espera de la economía política de la integración, de las relaciones comerciales internacionales del Mercosur, y porque Brasil, esperemos que esto cambie el primero de enero del año próximo, Brasil ha quitado por primera vez en su historia, en su historia reciente de la democracia, valor estratégico a la relación con Argentina y a la integración regional sudamericana. ¿no? Ni siquiera en un sentido liberal. Es decir, es un, una negación de, del valor estratégico de la región. Ayer, ¿ayer? No. el jueves, participé en un seminario aquí organizado por la CELAC, y Celso Amorín nos decía, el ex canciller de Lula nos decía no se preocupen, Bolsonaro no tiene un problema con Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. No es que no habla con Alberto, no habla con nadie, así que quédense tranquilos que no es solo con ustedes. ¿no? Es un problema gravísimo para la unidad sudamericana y para la unidad de todo el continente, ya les digo, de América Latina y el Caribe, que Brasil está en esta situación y realmente creo que es muy auspicioso que esto pueda cambiar en el futuro. Ahora, ya para irse cerrando, quédense tranquilos. Eh, son indudables, creo, las conquistas tangibles e intangibles de estos 30 años de, de integración, un poquito más eh, en el Mercosur, digo, si con justicia consideramos los antecedentes inmediatos de los 80, de, de la llegada de las democracias, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás han quedado los tiempos de hipótesis de conflicto entre países vecinos y de miradas geopolíticas de patria chica, como dije, porque más allá de esta, de esta situación que esperemos sea excepcional en el gobierno de, golpista, en el gobierno de Bolsonaro, el diálogo y la concertación política continúan siendo, durante todos estos años han sido, un piso irrenunciable para las, para las relaciones políticas y económicas entre Estados, más allá de mayores o menores tensiones que hayamos podido tener. Franqueza obliga, y lo quiero destacar porque los problemas de la integración no son problemas exclusivos del Mercosur, son problemas de la integración en nuestra región. Debemos reconocer que la lista de pendientes es ext extensa, eh, desde cuestiones estructurales, digo, pensando en los obstáculos, desde cuestiones estructurales, como la desintegración económica en parte, explicada por la presencia económica de China en su ascenso global, los bajos niveles de interdependencia económica de nuestra región, le quitan materialidad y sustento, le quitan legitimidad en muchos casos al proyecto. A las diferencias políticas entre los estados parte, particularmente el interior, hoy del interior del binomio Argentina-Brasil, pero esto hay que pensarlo mucho. Ayer, en el, anteayer, en el mismo seminario donde estaba Seuso Morín, estaba Pepe Mujica, y dijo algo interesante. Dijo, por favor, si queremos hacernos, hacer integración, eh, saquémosnos de la cabeza la idea del acuerdo absoluto. Estar de acuerdo en todo es imposible. No vamos a poder hacer nada si no nos sacamos esa idea de la cabeza. Me parece que es interesante pensarlo, ¿no? Con la simplicidad con lo que lo plantea, y la profundidad a la vez con lo que lo plantea el Pepe. Sin embargo, digo, a pesar de todo esto, la relevancia estratégica en términos históricos y considerando las, las tendencias más claras de la economía y la geopolítica mundiales, que como dije, dibujan escenarios de gran regionalización, no ha cambiado. Tenemos que hacer integración, la búsqueda del desarrollo económico y del incremento del espacio de política, de lo, del margen de autonomía política en el concepto de, concierto de naciones, requiere sostener un proyecto de unidad. Por supuesto, digo, pensando en la pregunta que nos hicimos al principio, si estábamos en el mismo contexto mundial y regional que hace 10 años, y respondimos que no, entonces no como mera continuidad del pasado, ¿no? pensando aquí en el Mercosur, en la UNASUR, e incluso en la CELAC, que ya tiene 10 años, sino decodificando muy cuidadosamente los cambios estructurales globales, las correlaciones de fuerzas regionales y las alianzas que tenemos que hacer afines a los objetivos de largo aliento que buscamos. En este mismo seminario... El Pepe dijo, Mujica dijo, la integración es muy simple, la integración es cuestión de ser o no ser. No vamos a existir si no nos integramos. Y está este ideal que yo comentaba, que trasciende el tiempo y la geografía. No, Hay una urgencia estratégica, y una oportunidad en estos tiempos, Mercosur, Unasur, Celac fuertemente impulsada, como dije, por la presidencia tempora del gobierno de México, son instrumentos al servicio de un proyecto más amplio que los trasciende, de un proyecto de unidad continental, con esta historia, con la nobleza de los objetivos que a lo largo de esta historia se han propuesto quienes han encarnado ese ideal. Me parece, digo, para cerrar, ningún esfuerzo hacia la unidad de nuestra región, hacia la construcción de una región latinoamericana es vano, y como fuerzas progresistas, bueno a remangarse, porque nos cabe la inmensa responsabilidad de asumir ese compromiso con nuestros pueblos. Y así termino. <risa>